Rafael de Jesús, mejor conocido como La Gata, fue trasladado desde Plata a esta ciudad para que enfrente un proceso legal en su contra, tras ser acusado de matar a José Manuel Polanco Santos el 5 de mayo del año en curso en el municipio de Villarriba. Estaba detenido en Plata, se buscó ayer porque el tiene otro caso pendiente allá por un arma de fuego ilegal. ...y está relacionado con varios procesos más en otras jurisdicciones... ...se buscó ayer por la homicidio de acá... ...donde se va ahora a trabajar con él el caso de Villarriba... ...el señor de Villarriba... Una ...José semana... ...exacto... ...ya esa parte ahí más adelante daremos detalles sobre ese caso... ...porque no tenemos ahora... Eh, eh, la situación es para darle de, esos detalles. Sol, solamente el proceso de ahora aquí, pero tiene uno ya pendiente que está preso por homicidio eh, también. No, no, por el arma de fuego allá en Santa Plata. Según la policía, De acuerdo con la nota policial, al ser cuestionado, el detenido admitió el hecho e informó, según la entidad del orden, que robó al hoy Oxiso un celular y 10 mil pesos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.